Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Bien, entonces este, continuamos con nuestro curso de Powtoon. En este caso estoy dentro de Powtoon, estoy en todas las plantillas y es, eh, en este momento entonces voy a buscar una plantilla que se adapte más o menos a las necesidades que yo estoy teniendo ¿sí? y que posteriormente después yo lo voy a adaptar eh, al, al video que yo quiero diseñar. Fíjense que eh, este es un video, como ustedes pueden ver, está presentando el coronavirus en este caso, pero es un video eh, que yo después lo puedo adaptar para, por ejemplo, presentar mi, mi curso de, de, este, de video tutoriales. ¿sí? Entonces, este, como ustedes pueden observar, no tiene una... Eh, o sea, puedo usar con mi cuenta free porque no, no tiene esta opción de ProMask, entonces, este simplemente yo le doy en previsualizar el video. Eh, obviamente, esto ya lo previsualicé antes. Y a continuación, entonces, lo que debo de hacer es simplemente le digo editar en, en estudio. ¿sí? Entonces, le doy en esa opción. Y a continuación, entonces, vamos a estar en, en otra parte de, de, de Pauton eh, en estudio. Donde ahora sí vamos a poder, en, en este caso, una vez seleccionado la, la, la plantilla, nosotros ya vamos a, a poder este, ver las la diferentes diapositivas que componen este video. Eh, en este caso, y a partir de ahí, entonces, adaptar a nuestras necesidades. editar los textos, este cambiar las animaciones, este cambiar los personajes, insertarle audios, cambiar el fondo, cambiar un poco el tipo de letras, en fin, de todas las opciones que nos permite PAUTUN, Entonces, en este espacio de edición en, en video, nosotros lo vamos a, a tener disponible. Fíjense que por el momento yo puedo observar que este, este video, en este caso, eh, cuenta... Eh, para poder crear este video nosotros vamos a contar con 15 diapositivas o 15 slides ¿sí? y que en este momento la, la presentación está en formato horizontal fíjense por un lado tengo 15, 15 slides eh, que o, obviamente yo después este, puedo ir agregando más slides acá eso está súper bien, le voy a dar que me traduzca al español ¿sí? para poder visualizarlo mejor eso por un lado. Por otro lado, también podemos observar que este, la, la vista de, de, de nuestro, de, en este caso, de nuestra presentación, ¿sí? Yo creo que más bien por, por mi conexión, por la velocidad de mi conexión, esto está tardando un poquitito nada más, pero podemos observar que acá está el... Para darle play, si le damos play a esta opción acá solamente va a mostrarnos la animación que tiene esta diapositiva en particular, pero no va a pasar a la siguiente diapositiva 2. En cambio, si uno le da clic acá sobre esta diapositiva que es... Eh, eh, eh, ¿Sí? Estar creating. ¿Sí? Entonces le, le digo que sí. Entonces si yo le doy clic sobre este, sobre este segundo play, lo que va a hacer es, me va a mostrar la animación de la primera diapositiva y luego va a saltar a la siguiente diapositiva y la siguiente diapositiva hasta llegar a la diapositiva 15 y, y terminar, ¿sí? Entonces, eh, un poco para ver cómo funcionan las, las opciones. Fíjense que por un lado también tengo acá para verlo al 100%, ¿sí? Y acá tenemos las opciones para ponerle grillas, así para, para ver así digamos, en, en cuadritos, fíjense que uno puede ponerle grillas para... esto un poco siempre tratando de ubicar los objetos eh, bien distribuidos eh, personalmente no me gusta trabajar así, hay veces que sí lo hago pero en este caso simplemente les voy a quitar y como les dije, podemos observar esto en formato horizontal, en formato este, vertical y, y en, en, en, en cuadrado en este caso en, en, en square, ¿sí? Como es una versión Free siempre va a estar acá este creado usando por Pautin eso va a estar siempre ahí, el branding en este caso, eh, siempre va a estar esa, esa marquita de agua ahí. y por otro lado, eh, podemos observar acá, fíjense que <ríe> me indica que tenemos que tener la, la, la premium para este, poder quitar esto de acá, eh, la verdad es que eh, no, no afecta mucho eso en, en, en, en nuestro video así si es que no, no le vamos a a, a dar eh, mayor importancia y por otro lado tenemos las opciones acá de trabajar con el fondo este de trabajar este con, con el texto sí eh, de, de, de poder trabajar también eh, con caracteres sí eh, poder trabajar también con formas poder insertar imágenes videos audios y bueno otras herramientas especiales que trae esta plataforma ¿sí? Este, nosotros también tenemos eh, la opción acá de copiar y pegar estamos eh, trabajando con la opción create sin, eh, no queremos que nos muestre esta parte porque eh, lo ideal va a ser siempre que trabajemos este, primero con, con las opciones que ya nos trae predeterminadas y después agregarle eh, las otras opciones, entonces hay dos formas de poder trabajar o dos visualizaciones digamos, entonces puede poner en, en, en forma de edición, entonces si, si ustedes pudieron observar desaparecieron esas opciones acá y lo primero que solemos hacer es trabajar directamente con el contenido que está en cada una de, de estas plantillas y posteriormente si le queremos agregar algún o si queremos cambiar alguno de los elementos que están en, en, en esta plantilla entonces uno opta por... Este, trabajar en, en modo de creación y a partir de ahí entonces este, eh, a partir de ahí entonces eh, realizar los cambios fíjense que cuando uno eh, va a editar sobre, sobre esta diapositiva entonces uno simplemente hace doble clic y este, uno puede cambiar el texto entonces eh, y cuando uno selecciona el, el texto entonces también aparecen estos controles que ustedes pueden ver acá eh, para poder eh, trabajar con ellos. Entonces, bienvenidos al curso Elaboración Elaboración de videos educativos, ¿sí? entonces este, uno puede este, trabajar directamente acá eh, y eh, si, si considera que hay algunos de los elementos que no les va a servir, entonces este, simplemente le da en suprimir y elimina eso. Si por ahí se da cuenta de que no lo tenía que eliminar, entonces le, le podemos dar en Control Z o lo podemos dar acá y eso vuelve otra vez en, en, en, en su lugar de, de origen digamos sí entonces este bienvenidos a y este entonces yo si quiero eliminar esto de acá bienvenidos al curso de elaboración de videos eh, educativos acá y este fíjense que yo puedo por ejemplo este cambiar acá el color del texto sí entonces, uno simplemente hace clic sobre eso y le, le indica qué color quiere que tenga, por ejemplo, el, el texto. Entonces, uno elige el color del texto. Fíjense que acá también están las marcas de agua. Si de repente uno encuentra algún color que le interese, por ejemplo, este color que está acá, quiero que sea este. Entonces, simplemente le da a, a, a la marquita de agua y con eso ya, ya lo cambia. Eh, existen también otras opciones de colores acá, donde uno puede ir a buscar el color que... Entonces, uno selecciona el color que desea y lo aplica a, al texto seleccionado en este caso. ¿sí? Entonces, yo voy a cambiar este texto que ustedes ven acá. Le, le voy a cambiar por uno que diga Facultad de Ciencias Médicas. Y posteriormente, entonces, eh, yo le puedo dar también este, los ajustes que al texto, ¿sí? Le puedo este, cambiar el color, le puedo cambiar los efectos, le puedo agregar enlaces, cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño de la letra. En fin, un montón de posibilidades que tenemos al trabajar con textos. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder editar este, su plantilla en PowToon. Eh, agregarle texto y bueno, las demás funcionalidades lo veremos en el siguiente video. Hasta luego.